para quien quiera porque puláis lo que, lo que es estancia de tanque porque así genere, nos ponemos primero bueno mejor me... automáticamente. A, a, está a un punto de quitarte un par de veces mejor el un día 10 es no no no no no no Bueno, si no lo primero, que no no lo no Vale. no si yo me no no no no no una vez un poquito de la agro bien pillado. Si, sí, puedes hacer eso, ponerte las estancia por del primer o ¿no? una Vale. A la, a la de la redención. Lo voy a pagar o baiteo, creo, a ver. Hola. Bajar. Hola. Me lo he imaginado que, que te pasaría. Es que te he visto ahí muy bien puesto. Sí, sí, digo, me voy a apartar a la puerta. Era. la ¿Será posible? Vale, norte, norte y sur de estejer. Empezamos los reboces. Ahora, antes de que diagonal, ¿eh? diagonal, eh. De hecho, creo que hemos hecho un cuadrado perfecto. ¡Ja, No comáis la con mi área. ¡Va, muerto por su área. Flot no? twist. ¿Antihorario? De auris. Oh. Eso, no tenemos güey no más bueno, ¿dónde está la escalera para arriba es a. Muy cerca. Es un merino. Vale, este es el de.. Ah, sí me. Vale, haré perdido, es fácil. Vale, va a ir todas las tres para nosotros, arreglos. Ahí vas a pillar ¿Sí, claro. este, eh. creo. será el de la más segura? ¿Más? cadena. No, Hola, tío. ¿Qué pasa? No, va resto me da, ¿no? No, sí, pero porque queda en el resto, A próximo a... A poniéndome, poniéndome, poniéndome me olvido de lo de verdad la... no tengo para topear esto ahora, lo ¿eh? sí, sí. que sí voy a estar bueno, está próximo si me mete es una de esas barreras que no hace efecto Gracias, Aurin. ¿Eh? ¿Qué? a Aurin! Mira, escudos. No, es que así, hablo muy bajo, tío, ¿no? no me entero. A ver, dura 30 segundos. Esto lo voy a pasar y después no se hace No lo voy a pasar, lo que pasa es que lo tiene súper tarde. Y si cuando más creo de, que no. Mato Dinano, como el escudo. Y eso es si no entra escudo. De... Seguro a, que no Sardinas, sardinas... ¿Sí? por favor, a la marca de los lados todo? todo el mundo me pregunta qué hayan hecho a la sardina, pues eso es fácil Bueno, empieza por ese. Ay, qué mata <risas> <la> esta <arena>. reina. Pero que digo que por eso, que por eso es cosa que te pregunto. No, sí, sí, porque lo entiendo. Los verdes eh, no, no lo sé, a ver, nos apeló verde primero. Vamos, la verdad. aguanta? ¿Más dos? la hemos <risas> <Claro>. <risas> no, Ya, ya, ya. Ya quedamos pitados bastante. la tiene los que ha de los medios de mierda? Oh, oh, oh, oh. No, seguro que hay uno, no, seguro que hay alguno por ahí en medio. No, pues lobby. no, No, no, no, no, Yo aguanto, aguanto. Tardina otra vez. hazlo de las áreas, por favor. ¿Qué puedes hacer? Es que Se puede hacer, pero eso es más fácil que el que aparece aquí, y ya se quede ahí. Oh, ah, sí, oh ¿Qué es esto? Yo que me alegro. No me a ver, no le vais al. Acá Yo creo que se puede pega tío. ¿Eh? ¿Qué Echa más como no muy convencido de lo que estaba diciendo. <risa> ah, este, que yo, este. No vais ir loco, de esperar, de esperar, resolver, volver, de primero Dale, buena ah, No te jodas. Hay un lugar seguro Pues sí, era seguro Sí, no había. sí pero es que estamos pero Estaba mirando otra cosa ¡Mis cojones! En Medica está bastante chulo tío, venido sí, mira, mira, Como mira pum Como brinca, mira, pum pum ¡Todo Luego... ¡Ay! ¿Ah? La gotilla... ¡Todo poco! Sardina... Ese te parece de apuntar... De hecho, antes le yo a Pero... Sardina... Sardina... Oh, y que llamarle... El Asadito siempre. <laughs> El amparito es imbécil. Mira, no es un mal nombre. Ahí va, cuidado tú, el amparito es imbécil. Apuntad al cachoco. cachopo. No, el ataque es la sardina. El, claro. El área es el cachoco. Creo que ha sido un rescue de mierda. Me que estaba a seguir resagado otra vez. Yo pensaba, pensaba? Creí que y el pensé que... Ay. Yo pensé. <risa> Esto creo que se está casi con el taller. La tía me sí cachó por la prueba. Puta madre. Oye Aurincio, tío, porque me dejas en el centro, tío, estás ahí. <risa> <risa> Uy, pa' ahí. Yo con las espalditas malíticas. <risa> mira el Pixel, mira el Pixel. Buena, pixel. Lo vamos a llamar pixelarte, eso. Uy, <risa> Dios <risa> mío. yo sí he hecho un hombro, estaba muy Ah, ¿habladito? ¿Dónde está los cachorros? ¿Quién era elérgico o marisco? Pues no lo sé, tío. Yo me <ríe> te hitting, yo me <ríe> ¿no? Este Este Podría la ¿Qué dices? No, más una aburrida A la tour no. No. es bastante grave, espérate, que es algo bueno Oye, ¿qué te quieres hacer el atún? No, una lechuga Jajajajaja ¡Qué cosa! ¿Por ¡No! es que no ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Es que lo de Sardin me va a hacer más gracia cuando lo dice alguien que lo suele decir! Cuidado, cuidado, Cuidado, me voy, me voy, voy yo, A no ver, vale, la... no uh. ¡Uf! <risas> la puta, le chupa? <risas> Es un lácteo el atún. Había que bien, pues aquí. Es bastante mejor, ¿no? Esto te va a parar una mecánica vale. Pescaídos. Los pescaditos. Los El pescadito de la valla. El, el, el pescaíto es oh, ¡Dios! Joder, oh, no, no, no, no, no, no. ¡Oh, dos defending! Eh. Eh, Foskis, eh, me llevo yo el. La orejera y te quedas tú con el anillo, que yo lo tengo. Vale, queréis hacer uno más? Hacemos las dos. No, ah, o sea, yo te jodes. Yo le doy a paso al <ríe> ring.